Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Estamos no compartiendo no. esta radio abierta junto con Radio UNED, acompañando eh, esta vigilia por la memoria. Es un acontecimiento organizado desde la Secretaría de Gobierno y desde el Museo de Bellas Artes como ex centro de detención. Nosotros elegimos empezar la vigilia del 24 de marzo, hemos abierto la puerta, para hacer una transmisión conjunta por ambas radios, eh, con lo que significa en este tiempo. Un hecho muy importante políticamente y culturalmente poder juntarnos, encontrarnos en un día tan especial como este de esperar al viernes 24 de marzo a 41 años de la dictadura militar. Por eso, eh, re contenta de poder participar de esto, de que Radio UNER nos haya invitado como radio comunitaria. Son días de ganar la calle, en un marzo que viene con mucha movilización y en la que la universidad pública no está ajena, eh, docentes, trabajadores, estudiantes, y nosotros acompañando desde los medios de la universidad, para dejar en claro que la postura en defensa de lo público no se negocia, que estamos para defender a la universidad pública, somos hijos de la educación pública argentina y creemos que en este momento desde nuestro lugar como radio universitaria tenemos que dar la pelea, eh, al menos en el debate público, en la discusión por el sentido. No vienes conmigo a empujar la puerta dónde vas que no vienes, conmigo a empujar la puerta no hay campanario que suene